Saludos soy Israel Banger en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo quitarle el ruido a un audio, un ruido de fondo y vamos a hacerlo de la siguiente forma, yo voy a reproducir este audio para que ustedes vean que se escucha un ruido horrible de un carro que pasa, un auto que pasa al momento de grabarlo, voy a ponerlo en el minuto 32 y de en adelante comienza eh, la imperfección listo voy a reproducirlo y voy a callar para que no se confundan a descomprimirlo vamos a dar clic derecho extraer aquí y una vez que lo extraigamos vamos a dar doble clic en el setup y una vez que demos doble clic en el setup automáticamente como pueden observar se escucha un ruido de fondo eh, ya lo he quitado porque como es mi misma voz se pueden confundir entonces para solucionar ello vamos a abrir Audacity el, eh, lo pueden buscar con ese mismo nombre en Google lo descargan y la instalación es simplemente darle clic en siguiente, siguiente, aceptar y listo y se les va a abrir así como está aquí voy a importar el archivo Entonces yo me voy a posesionar, miren que aquí se ve el sol, aquí se ve que está la hiperfección. Voy a reproducirlo aquí. A descomprimirlo, vamos a dar clic derecho, extraer aquí. A descomprimirlo, vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Como pueden ver en esta parte de aquí vamos a copiar, vamos a tomar una parte donde se escuche el ruido que, querremos, que queremos quitar y eh, eh, para que detecte que es el ruido que queremos quitar y no vamos a seleccionar una parte del audio donde está nuestra voz simplemente vamos a tomar la parte donde solo está el ruido entonces voy a seleccionar esta parte, aquí se escucha el ruido horrible y me voy a ir a la opción efecto reducción de ruido aquí y vamos a darle clic en obtener perfil de ruido que fue el que seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar todo el audio dándole clic aquí. Vamos a irnos a efecto otra vez. Reducción de ruido. Vamos a darle clic. Y en este momento vamos a jugar con estas opciones. Pero en este caso lo voy a dejar así por defecto. Voy a dar clic en aceptar. Ahí no está por defecto. Yo ya lo he modificado porque a usted le sale en 16. Yo lo tengo en 17. Y como pueden ver, miren cómo lo ha limpiado. Si reproducimos aquí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 como pueden ver ha mejorado y ustedes le pueden subir volumen de estas dos opciones de aquí no lo pueden subir mucho para que no se escuche muy elevado déjenlo así como está ahí hasta allí es donde yo lo subí luego lo, lo importan eso así lo exportan perdón eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta aproximarlo para, exportar, para exportarlo han clic aquí en archivo exportar lo convierten a mp3 le ponen eh, un nombre y dan guardar aceptar y esperan a que se exporte y si se vienen acá miren aquí ya está eso ha sido todo por hoy hasta la próxima chao chao